Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Saludar eh, a toda la gente que está con nosotros en esta transmisión especial de Vive Linares y de todos los medios asociados en este debate de primarias 2020 para gobernador regional. Este es un debate con especial énfasis en la región del Maule, específicamente en la, el Maule Sur, vale es decir, las provincias de Linares y de Cauquenes. Es una producción en conjunto de Vive Linares en colaboración con Cinex Producciones. Quienes se están transmitiendo y llegando hasta ustedes a través de la plataforma de Facebook Live. Queremos agradecer en especial a los medios que están conectados con nosotros, en especial Biolinares, eh, Digital 7 de Longaví, Cauquenesnet.cl, se suman también a las colaboraciones de las plataformas digitales de Hora7.cl, Linares Informado y el Fans Page de Radio muy bien, agradecemos eh, a los candidatos que participan en este debate. Está um, Alberto Martínez acompañándonos, Rodrigo Hermosilla y también César Muñoz. En las gráficas, y como bien lo mostramos en un inicio, estaba también en la participación de Pablo del Río. Bueno, nosotros invitamos a todos los candidatos como corresponde. Sin embargo, eh, Cristina Bravo eh, y George Bordachar prefirieron restarse de este debate y... ...quienes nombrábamos al principio Pablo del Río... ...estaba confirmado hasta el día de ayer. Eh, sin embargo, eh, a última hora nos avisaron de que se bajaba de este debate... ...situación que, como Viviolinares Producciones... ...y también los medios asociados, eh, consideramos una falta de respeto... cancelar un compromiso que se había acordado desde hace semanas. De hecho, toda la gráfica audiovisual estaba con la imagen del señor Pablo del Río... ...del candidato Pablo del Río... ...y demuestra también un nivel de poca seriedad con nosotros y con el compromiso adquirido previamente. Así que, como esperamos, las disculpas del candidato, también tanto a la producción de Villa Linares, ...los candidatos que esperan, esperaban debatir con él y con los seguidores que nos preguntaban por interno... ...para poder verlo en este debate. Muy bien, ahora presentaremos a los candidatos que nos están acompañando y que sí están presentes en este debate para todo el MAULE, a través de, como ya lo decíamos, Vive Linares. Nos acompaña Alberto Martínez, del Partido Ciudadanos, académico, universitario y empresario, ex candidato a senador por el MAULE y ahora candidato a gobernador regional. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación, una invitación a la cual no me podía negar ya que es una gran oportunidad para poder eh, dar a conocer cuál es la mirada que tenemos de la región del Maule en, en la parte Sur. Así es que muchas gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos a responder vuestras preguntas. El eh, que vamos a presentar es don Rodrigo Hermosilla del Partido Socialista, con trayectoria en la política, fue gobernador de la provincia de Linares entre el 2000 y el 2004, Alcalde de Linares entre el 2004 y también entre el 2008. Actualmente es consejero regional. Don Rodrigo, bienvenido al debate de las primarias 2020. Alfonso, decía que un agrado saludarlo, agradecer esta tan gentil invitación que ustedes nos han formulado, saludar también a mis dos colegas candidatos, tanto a Alberto como a César. Así que muy contento de estar aquí esta tarde y saludar a a todos quienes nos van a seguir, digamos, a través de, de este programa hoy en día. Bien, y finalmente, eh, don César Muñoz, de la Unión Demócrata Independiente, que es nacido en Linares, es ingeniero, fue alcalde de Pencahue, ha sido candidato a diputado en varias ocasiones, y actualmente es consejero regional por la provincia de Talca. Don César, bienvenido también a este debate de día Linares. Hola bueno, Alfonso, buenas tardes, gusto saludarte, saludar a Alberto y a Rodrigo, a la gente que nos está viendo y agradecerle a ustedes la posibilidad que nos dan de poder eh, dar nuestras propuestas, de debatir eh, nuestras ideas y ver nuestra, visia, nuestra visión de, de región que tenemos. Me habría encantado, obviamente, debatir con mi compañero de pacto eh, en Chile Vamos, como también haber visto debatir a los que aspiran a un, a un cargo en, el, en la centro izquierda. Somos dos pactos distintos para aclarar: no compito en esta oportunidad con ninguno de los dos de las personas que están con nosotros, eh, por eso ya pueden lograr eso a efectos del debate. Muy bien, eh, nosotros agradecemos la invitación, eh, como ya lo decíamos, invitamos a todos los candidatos que van a estar en la papeleta este 29 de noviembre, sin embargo, eh, la, la, las dificultades, bueno, hay, hay distintas razones por las cuales eh, algunos se arrestaron, otros, como bien lo decíamos y lo señalábamos al principio, eh, decidieron bajarse a último minuto. Queremos destacar que esto, obviamente, por la pandemia del coronavirus, lo estamos realizando totalmente vía streaming. Nosotros nos encontramos acá en los estudios de Linares y eh, los eh, candidatos están desde sus respectivos lugares de trabajo o desde sus casas. Ahí eh, depende de donde esté cada uno. Así que trabajando vía streaming, vía Zoom, eh, con una, un esfuerzo técnico bastante importante. Bien. Comenzamos eh, una eh, de las atribuciones más importantes que tendría el gobernador regional será administrar el FNDR, que se preguntará a usted lo que es. Esto es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que para el año 2021 eh, en la región del Maule será de casi 85 mil millones de pesos. Por esto es eh, que es tan importante conocer las propuestas de los candidatos para saber en qué tienen pensado destinar estos recursos cada candidato tendrá dos minutos para exponer sus propuestas en diferentes materias el candidato no podrá exceder este tiempo y si lo hace reiteradamente estaremos en condiciones de silenciar su micrófono para garantizar la igualdad de condiciones entre los candidatos obviamente destacar de que este va a ser un debate que propone ideas, que propone eh, las soluciones y los planes de gobierno que ustedes están eh, ejemplando, eh, presentando para toda la región del Maule y eh, dejar de un lado las descalificaciones, que es algo que eh, pues, se puede generar dentro del calor de un debate. Bien, comenzamos por el candidato del Partido de Ciudadanos, don Alberto Martínez. Alberto, eh, ¿preparado? Así es. Muy bien. Tomando en cuenta... Eh, que la principal actividad económica de la región del Maule es la siluagropecuaria la forestal, la agrícola y la ganadera ¿Cuáles son las principales propuestas en materia de desarrollo productivo? Sus dos minutos Bien, gracias eh, Principalmente eh, en esta área nosotros tenemos un proyecto eh, muy importante sobre todo en la región de Linares que a pesar que es la provincia con la mayor cantidad de hectáreas de riego Proyectos que vienen desde eh, crear y colocar tecnología al servicio de los agricultores. Por dar un dato, 31.000 eh, pequeños agricultores existen en la región del Maule, de los cuales tienen menores a 20 hectáreas y por su condición muchas veces de ser pequeños agricultores, no tienen la posibilidad de poder cubrir en un 100% estos sistemas tecnológicos ¿verdad? y de riego que van a optimizar el riego. Eh, esa es una de las, de, las, de las grandes inversiones que pensamos hacer. Una segunda inversión que es eh, principalmente organizativa. ¿Qué quiero decir con esto? Organizar a la distintos, los distintos sectores de, de la agricultura para poder optimizar de mejor manera eh, las ventajas comparativas que nos entrega el medio. El clima, la disponibilidad de agua, eh, el acceso, etc. Y de esa forma poder negociar eh, de manera mancomunada, como un grupo, ¿verdad?, con las empresas que nos puedan comprar estos productos que van a ser eh, cosechados de, del sector eh, el cual vamos a tener organizado. Y, por lo tanto, también es una forma para que las empresas se interesen en invertir en los lugares y podamos tener una agroindustria que nos permita tener mayor eh, valor agregado a nuestros productos. Por otro lado... Eh, también tenemos la posibilidad, ¿verdad?, a través de, de, de, de, de la tecnología, poder contar con sistemas de riego que eh, nos ayuden a mejorar la productividad por hectárea, teniendo sistemas eh, solares para poder generar energía para mover esta bomba. Y eso, eh, por el tiempo que es muy corto, eh, ya que estamos en los dos minutos, eh, es nuestra propuesta eh, general. Muchas gracias, candidato. Eh, vamos a pasar a la siguiente eh, pregunta candidato Rodrigo Hermosilla eh, ¿está preparado dispuesto a recibir la tanda de preguntas? sí, sí. bien bueno, don Rodrigo según la encuesta CACEN 2017 el índice de la pobreza multidimensional en la región del Maule es de un 22,5% la misma pregunta para usted ¿Cuáles son las principales propuestas en materia de desarrollo productivo? A ver, primero que todo, tenemos una zona que es eminentemente agrícola, como ustedes lo han señalado. Tenemos 500 mil maulinas y maulinos, de alguna manera, están vinculados al mundo de la agricultura. Pero hoy día tenemos una, un déficit del Estado de Chile ...en términos de políticas públicas que de verdad apunten a los pequeños y medianos productores. En todos los rubros, en los más diversos rubros de la agricultura... ...tenemos allí una tremenda desigualdad en materia de riego. Eh, caminaba un día por la región del Maule... Eh, ...y veíamos cómo habían grandes plantaciones donde había riego tecnificado Sin embargo... En, las, eh, en nuestras comunidades, fundamentalmente del Maule Sur, la gente tiene que hacer turnos para tener el agua. Y si no tenemos hoy día riego asegurado, la verdad es que no vamos a tener eh, producción agrícola y la gente va a estar eh, condenada a una calidad de vida, digamos, subhumana. Nos decían ellos, mire, don Rodrigo, este trigo lo voy a perder y su trigo es la vuelta al año. Entonces yo creo que aquí de verdad adolecemos de políticas públicas, de políticas públicas serias que apunten a ayudar de verdad a la pequeña y mediana agricultura. Nos vamos a quedar sin pequeños agricultores si seguimos así. De verdad que en ese sentido estamos tremendamente complicados y yo diría de que las políticas hoy día del Estado, los servicios que hoy día apuntan a la agricultura, tenemos que potenciarlos. Felizmente... El día de mañana, el nuevo gobierno regional y el gobernador regional, alguna incidencia vamos a tener precisamente en los servicios vinculados al mundo de la agricultura y no va a estar todo centralizado y vamos a poder dar respuesta inmediata a la gente en sus problemas eh, que hoy día tienen. Por ejemplo, el, todo lo que ocurre en la agricultura tenemos que verlo a través del ministerio. Los tanto los servicios como el SAG, como la CONAF, como el DAP. Sin embargo, mañana... Con un Chile descentralizado y con mayor poder de decisión en las regiones, Candidato. vamos a poder impulsar políticas públicas regionales que favorezcan de verdad a los pequeños y medianos agricultores en la región del Maule y fundamentalmente al Maule Sur y que ve mayor. Candidato, muchas gracias por eh, la intervención. Agradecemos su, sus respuestas. Esta es la pregunta. Eh, en favor del tiempo, eh, tenemos que presentar a Don César Muñoz. Don César, ¿está preparado? ¿Listo? ¿Dispuesto? Correcto. Ahí sí. Preparado. No. Muy bien. Bien, en su programa usted habla de desarrollo de turismo sustentable. Dentro de la misma materia de lo que ya hemos estado hablando con el resto de los candidatos, ¿cuáles son sus principales propuestas en materia de desarrollo productivo para la región? Bueno, primero más a hacer el diagnóstico del de nivel que la región se encuentra en términos productivos. Yo diría que mirando a futuro de cómo potenciar esta región en la área más importante que son la agricultura, sin duda, eh, en nuestra región como material productiva y económica más importante. Yo le agrego ahí un fuerte ingrediente a lo que tiene que hacerse el turismo para poder eh, ir desarrollando un polo que signifique no solamente bienestar para las personas que lo, lo emprendan, sino que para todos los maurinos Y yo unir un poco toda esta actividad económica que la región tiene, que mucha muchas varias incipiente. Dándole muchas más a, eh, posibilidades de que eso se pueda expandir. No es posible que un agricultor pueda pensar en la cosecha del próximo año, o la siembra, perdón, del próximo año, si no tiene asegurado su riesgo. Por tanto, una gestión hídrica es fundamental. Y lo llamo gestión hídrica porque hay que colocarle tecnología y hay que poner, colocarle mucha ingeniería también para los procesos de gestión hídrica. Para eso, obviamente, trabajar fuerte la, los diseños y los, los proyectos que van a ser los en base de la región del Maule que ya están eh, propuestos, pero hay que darle mucho más gestión para que eso sea más rápido. Sin duda que eso va a ayudar, pero también para el proceso productivo necesitamos mejores vías camineras que puedan tener enlaces eh, fáciles y productivos. Hay 7.000 kilómetros de camino, de los cuales 2.600 están afaltados, Falta mucho para hacer ahí. La conectividad digital es fundamental para tener una matriz productiva mejor. No va a haber nadie que se interese en invertir en una región o en un lugar que no tenga buena conectividad digital en el mundo moderno. Por tanto, tenemos que hacer fuerza para hacer una carretera, carretera digital del primer nivel con fibra óptica en las 30 comunas, con antenas donde sea necesario para poder darle la posibilidad de la conectividad necesaria a las personas. Eso y muchas cosas más, sin duda, que lo voy a estar haciendo para darle un impulso fuerte a la región en todas las áreas de la matriz productiva. Gracias, candidato. Eh, vamos a seguir con las preguntas, don Alberto Martínez. ¿No es un misterio de que existe una profunda desigualdad entre las comunas y provincias de la región del Maule? En su plan de gobierno, ¿cuáles son sus propuestas en materia de descentralización? Bueno, principalmente en, en las comunas en donde existe un, mayor, eh, un ingreso menor de las personas, y en donde también existe un, un ingreso menor a través de las políticas públicas, nosotros necesitamos inyectar proyectos y recursos para poder nivelar hacia arriba, ¿verdad?, aquellas comunas que tienen cierto déficit, ¿verdad?, y la pobreza que tú mencionabas sobre un 22%, que no es menor, mucha de ella está en el sector rural, ¿verdad?, principalmente, y por lo tanto eso no permite un desarrollo eh, eh, eh, que, que corresponde para los recursos que nosotros contamos. Específicamente para el sector sur de la región, todo lo que es la provincia de Linares y cauquenes poder desarrollar políticas públicas que nos permitan eh, desarrollar la agricultura, la pequeña agricultura y transformarla en una alta productividad forestaria. ¿Y qué significa esto? Poder invertir en tecnología, poder invertir en, en, en agrupar a los agricultores, en capacitar a los agricultores para que transformen. Sus pocas hectáreas en la posibilidad de poder sobrevivir y vivir de una muy buena forma. Cosa que el día de mañana los jóvenes no migren a la ciudad en busca de oportunidad, que es legítimo, por cierto. Pero lo que nosotros necesitamos es poder sacar adelante no tan solo la agricultura, sino también las ciudades. ¿eh? Cambiarle el estilo de vida a las personas. Tú me avisas, por favor, Alfonso, cuando esté en el tiempo. En calidad de vida de las personas en las ciudades, puntos limpios, reciclaje. Nosotros como, como, como ingeniero hemos trabajado en distintos proyectos. En estos momento estamos diseñando máquinas para poder eh, tratar ¿verdad? los neumáticos. Menos del 40% de los neumáticos se tratan en Chile y la región del Maule no, no, es, no es excepción. Estamos trabajando en, en, en proyectos para poder tener una economía circular. ¿Qué significa esto? Que los desechos de algunos puedan ser materias primas para otros. Y esto también mejora la calidad de vida en la ciudad en los temas sociales, en proyectos para mejorar. Por ejemplo, para la ciudad de Talca, que es un proyecto que empezamos a escalar para el resto de la región, el, el hacer mejoras en las viviendas para los adultos mayores, aproximadamente se tienen que gastar 2.500 millones de pesos para la comunidad de Talca y de esa forma poder ir, ¿verdad?, escalando esto al resto de la región. Gracias, Tenemos, gracias, Por... okay. Estamos dentro del tiempo. Muchas gracias. Recordar eh, a los tres de que son dos minutos, hay que tratar de las ideas y las propuestas, compactarlas dentro del de tiempo que tenemos para no eh, alargarnos más de lo presupuestado. Bien, dentro de la materia de conectividad y transporte, y como ya lo había mencionado anteriormente, don César Muñoz, eh, según su programa... Eh, elaborar un proyecto para la conexión en fibra óptica, de manera en que todas las comunas de la región dispongan de conectividad digital de alta velocidad. Algo había mencionado, la pregunta es, ¿cómo planea elaborar y financiar este plan? Bueno, eso es fácil, en realidad ya está avanzado, hay conversaciones con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, usted ha hecho una licitación eh, para la región del Maule, eh, que el próximo año debiera empezar a comenzar, eh, la empresa Wom, bon, entiendo, se ganó esa licitación, involucra 21 comunas de fibra óptica, pero nos falta la última milla, por así decirlo, para otras nueve, pero para los sectores que tenemos que eh, darle conectividad a Internet. Eso no es difícil, son recursos que ya están un poco posados. Eh, uno podría tener aproximadamente 7 mil millones de pesos en, en, un, en un marco de tiempo de dos o tres años, con, eh, en conjunto con la SUTEL, y con eso no puede ser eh, esa actividad. Es importantísimo, no solamente para la productividad, eh, dar la productividad a la gente. Hoy día la pandemia ha quedado demostrado la gran brecha digital que existe en los estudiantes. Por dar un ejemplo, un estudiante de primero, segundo, básico, Alberto sabe como profesor la primera infancia, es la más apta para acá, tener información y aprender. Si no tiene internet un niño, un profesor, por mucho que sea eh, capaz para poder enseñarle lo ha he hecho a través de las tareas por internet, en tal que Linares y Juricó le ha sido más fácil pero muchos sectores rurales ya lo hemos visto en este debate hay mucha gente que no tiene esa conectividad y por tanto la brecha que se le produce en términos educacionales puede ser muy grave en el futuro cuanto a ahí hay que ponerle mucho énfasis la voluntad no solamente mía como posible gobernador regional sino que hay que dar y dar liderazgo agua a este los echar para pedirles que nos ayuden en esto porque Chile para que pueda hacer un salto más al desarrollo, la de conectividad es fundamental. Por eso, el discurso mío en esta área no solo va, va a ser para la región del Maule, va a ser para el nivel central nos suelte los recursos necesarios, porque esto es ahora, es urgente. No podemos seguir bajo esta premisa en un mundo moderno que se quiere abrir al mundo, una producción agrícola que se quiere abrir al mundo, un turismo y todas las otras materias que nosotros podemos hablar pasan por una buena conectividad. Muchas gracias, candidato. Eh, don Rodrigo Hermosilla, un poco, eh, en su programa de gobierno usted hace especial énfasis en la descentralización. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en la materia señalada? Eh, Alfonso, lo que tenemos que hacer es eh, fortalecer la institucionalidad de la región del Maule. Aquí yo hago un llamado precisamente a los alcaldes. Tenemos que trabajar el día de mañana con los 30 alcaldes. La región no es una cosa abstracta. La región es la composición de todas las comunas, en este caso de las 30 comunas de la región del Maule. Por tal razón, yo siempre he señalado que los alcaldes son, son más que un área verde, más que una multicancha. Los alcaldes son más que los vehículos tan necesarios, el camión Aljira, el camión Intrafosa. Los alcaldes tienen que necesariamente y obligadamente, desde sus comunas, pensar la región. Entonces, yo hablo del de fortalecimiento institucional de la región del Maule, que es el gobernador regional, el consejo regional, el gobierno regional, los alcaldes y concejales de la región del Maule. Esa es la institucionalidad con una institucionalidad fuerte, potente, podemos hablar en voz alta y desde allí producir la tan anhelada descentralización que hoy día asfixia a las regiones. Un solo caso de, de, la, de la centralización asfixiante. Hace algunos meses, a principio de año, el gobierno central mete la mano al bolsillo a las regiones y lo hace en una segunda oportunidad después, es decir, desde Santiago, desde el centralismo, se ve que se hace con los recursos de las regiones, para hacer caja, para enfrentar la pandemia, le sacan plata a las regiones, ese es un centralismo que asfixia, pero ¿cómo lo enfrentamos de reforma diga? Fortaleciendo lo que es la institucionalidad regional, la institucionalidad política de la región del Maule, conformada, repito e insisto, por el gobernador regional, el consejo regional y los alcaldes de las 30 comunas de la región del Maule. Eh, vamos a cambiar la pregunta don César eh, sería en su programa de gobierno usted habla de un consejo de desarrollo urbano la misma pregunta bueno que habíamos hecho anteriormente, ¿cuáles son sus propuestas en materia de descentralización? Bueno ahí es muy claro la, la descentralización y yo nombré un consejo de desarrollo urbano un consejo de alcaldes por así decirlo desde el punto de vista de, de ver el territorio, de las 30 comunas eh, ver cómo desarrollamos entre todos. Aquí no hay capacidad absoluta de que el propio gobierno regional tenga toda la, la posibilidades de desarrollar el territorio, en conjunto con los alcaldes. Pero ahí nosotros tenemos que pelear en las regiones por una buena ley de rentas regionales que no existe hoy día en Chile. La ley de rentas regionales es urgente, está en el Parlamento hace mucho tiempo, desde días más pasado, y eso hay que gestionarlo, hay que mostrar liderazgo desde las regiones para que esa ley de rentas regionales potencie eh, ...el presupuesto que tiene la, cada una de las regiones. Nosotros para regionalización también... ...y necesitamos desconcentrar el poder desde la capital regional... ...tenemos que nombrar obviamente... ...delegados eh, en las provincias... Eh, ...desde el gobierno regional... Eh, al, ...al cambiar esta figura del intendente... ...que tiene gobernadores... nadie pensó en que el gobernador regional... ...también necesitaba representación... ...en cada una de las provincias... ...la ley no, no, no lo previó... ...por lo tanto desde la gobernación regional... ...que yo eh, pueda estar liderando voy a tratar de impulsar también la desconcentración del poder del nivel regional hacia las provincias de la región del Maule, pero junto a un presupuesto que hay que ir a pelearlo a Santiago y un amalancamiento de recursos desde las instituciones públicas que le dan recursos a nivel central. Por tanto, cada peso que se gaste en la región, no solamente del Fondo Nacional de Salud Regional, que lo ministra el gobierno regional, sino que de todos los otros presupuestos los tenemos que colocar para poder eh, decir en la región ¿Qué va a gastar Vialidad? ¿Qué va a gastar el SAC o ¿Qué va a gastar el Salud? Etcétera, por esos presupuestos que son a veces muchísimo más altos que lo que son el, el FNDR. Por tanto, esa gestión y ese liderazgo lo voy a tomar para que esos recursos también los avienchemos en la región. Muchas gracias, don César. Eh, vamos a aclarar de que la primera pregunta que había respondido don César respecto a la conectividad es el tema que viene a continuación, eh, un, un error ahí de compaginación, y vamos a retomar con este tema con los, los otros dos candidatos. Finalizamos la descentralización y vamos a ir con eh, conectividad. Don Alberto Martínez, según el censo 2017, la ruralidad de la región del Maule es un 26,8% que significa un cuarto de la población. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de conectividad? Bueno, lo primero que hay que entender para poder responder esto es que el mundo cambió a fines del año pasado en adelante. Esta pandemia nos dejó a nosotros eh, al descubierto de una falencia tremenda que es lo que es el tema de conectividad digital, conectividad... El tercio de los caminos en, en la región del Maule están asfaltados. Existen dos tercios que existen, que están en condiciones, ¿verdad?, de trayecto no pavimentado y eso coarte en cierta forma el interés de las inversiones en la región, le baja la plusvalía a los terrenos del punto de vista comercial ¿Qué, ¿Cuál es el proyecto? Existen empresas, incluso existe un, un ingeniero destacado acá en la región del Mable con lo cual estamos conversando para poder invitarlos a este, a este proyecto que ha diseñado formas muy baratas de conexión rural, incluso en situaciones de precordillera y cordillera que ya ha aprobado, pero que como ocurre siempre eh, eh, en, en, en, lo, en, lo, en los proyectos de personas que no están acogidos a una universidad o, o alguna empresa estatal, se pierden. Y que tienen una solución tremenda a muy bajo costo. La, la movimentación, la mejora de los caminos, que eso tiene, tenemos que verlo con el Ministerio de las públicas, con la realidad, porque nosotros nos vamos a a solucionar esos problemas solo en día de por sí. Esos son proyectos que también tienen que estar, ¿verdad?, eh, cofinanciados con, con las otras entidades. Creo que la clave de esto es tener una muy, pero muy buena relación. No mirando los colores políticos, sino que mirando el bienestar de la región con la figura del delegado presidencial y con todo su equipo a través de la serenías para poder desarrollar a esta región. Eh, esa es una de las propuestas. La educación se ha visto tremendamente golpeada en esto. La brecha tecnológica entre la ciudad y el sector rural eh, ha ido empobreciendo aún más. Hay que hacer, además, en el sector rural, capacitar a las personas para que puedan llevar a cabo lo que es el comercio electrónico para poder sacar sus productos. Bien, ahí está la respuesta entonces de don Alberto Martínez. Don Rodrigo Hermosilla, su turno para la siguiente interrogante, que es... Eh, vamos a hablar de potenciar eh, el paso Pehuenche y eh, la construcción de un aeropuerto, tal vez, que permitiría un desarrollo transversal en la región en materia de conectividad. ¿Cuáles son sus propuestas eh, específicas en las materias de este ámbito? Como estoy recomendado que hay pagando lo primero que yo he planteado es que hay que ordenar la casa y ordenar la casa significa enfrentar de una manera de una manera adecuada los problemas que tenemos en la región del Mauro, y cómo nos ordenamos ¿y por qué digo esto? porque yo veo que cada, frente a cada problema que ocurre, vamos creando mesas, si tenemos un problema con los frambueseros y frutilleros, creamos la mesa de la frambuesa y la frutilla lo mismo ocurre con los piñateros, lo mismo ocurre con los maiceros y etcétera y con los pescadores y etcétera, etcétera. entonces lo que yo he planteado lo que yo he planteado es que debemos nosotros construir una, una estrategia, una instancia, público, privado, académica y social, para que cada quien haga lo que corresponde hacer. El mundo público es el encargado de crear las condiciones para que el mundo privado invierta, el mundo privado tiene que invertir, el mundo académico tiene que pensar en la región que queremos y el mundo social es quien nos instala los problemas que ocurren en la sociedad. Por ejemplo, los deportistas nos dirán lo que, lo que, lo que ocurre en el mundo del deporte, el mundo de la cultura, y etcétera, y etcétera. De otra manera no lo podemos hacer. Eso es crear una instancia, digamos, sólida, una mesa, construir políticas sólidas en la región, que va de la mano con lo que planteaba antes yo la institucionalidad partidaria. Y desde allí tenemos que mirar los grandes temas de la región. ¿Qué es lo que queremos en la región del Maule? ¿Queremos lo, potenciar los corredores corredor bioceánicos? Ahí tenemos el paso de Güenche y ahí tenemos el paso del de Es decir, podemos unir mañana el Atlántico y el Pacífico. Pero también tenemos una deuda, el Arco Oriente, que también implementa desarrollo del Brotón del Maule. Y por otro lado, el puerto seco o el puerto marítimo. ¿Cuál de los dos puertos? Los dos. ¿Cuál primero y cuál después? Y naturalmente el aeropuerto en la región del Maule. Estamos nosotros, oye, de la plaza de Talca, de la plaza de Linares, de la plaza de, de, de, de ¿cómo se llama? De Curicó. No hablo de Cauquenes porque está en el sector eh, poniente sur de nuestra región. Pero del de centro del Valle Central, usted en tres horas hace de cordillera mar sin embargo una eternidad para ir a Santiago sin embargo una eternidad para ir a Concepción, y si quiere ir a Europa o si quiere ir a Argentina o si quiere ir a, Puerto, a Punta Arenas, tiene que necesariamente ir a Santiago, entonces es, es naturalmente eh, ahí, cierre la idea cierre la idea y, y... No, entonces, yo, entonces lo que yo le quiero decir es que indudablemente el aeropuerto es una necesidad que tiene que ver además con todo lo que es el desarrollo productivo de nuestra región del maule ahí están las ideas y ahí están las que hacer. Muchas gracias, candidato. Recordarles los dos minutos que tenemos para las respuestas. ¿eh? Eh, vamos a pasar a otra materia que tiene que ver con los adultos mayores. Va a empezar esta tanda de preguntas, don Alberto Martínez. Atención, dice, en la región del Maule hay 229.851 adultos mayores, lo que corresponde a un 21,9% de la población total en nuestra región, según la encuesta que en 2017. Bueno, ¿cuáles son las propuestas eh, y los programas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad en su plan de gobierno? Bien, eh, bueno, nosotros tenemos un amplio, eh, una amplia cantidad de propuestas para, para los adultos mayores. Y lo hemos estado asesorando por eh, Hugo Guíñez Mardones, que es el presidente nacional de la Asociación de Adultos Mayores en Chile, que se encuentra en la ciudad de Chillán. Eh, un amigo de muchos años y que eh, está trabajando hace mucho tiempo con adultos mayores. Tenemos proyectos relacionados con la mejora de las habitaciones, de las casas habitaciones. Tenemos proyectos para poder trabajar en el tema de la movilidad, eh, para que no se vaya perdiendo con, con, en, con, al, con alumnos de terapia ocupacional de una universidad de, de la región. Estamos trabajando en proyectos de eh, acceso disponible, con tecnología adecuada. Estamos trabajando en canchas, ¿verdad?, para entretenimiento y poder hacer eh, un tipo de ejercicio, ¿verdad?, eh, diario para poder mantener activos a nuestros adultos mayores. Estamos también trabajando y estamos evaluando eh, a través de los canales de televisión abierta que tenemos en la región, aprovechar esos recursos, ¿verdad?, y de esa forma también poder llegar a los adultos mayores e incentivarlos en hacer ejercicio. ...tenemos el presupuesto ya de algunos de estos proyectos... ...por ejemplo, como lo dije en otra rueda, en otra rueda anterior... ...es por ejemplo los 2.500 millones de pesos en mejorar la, la casa para hacerla más segura... ...porque los adultos mayores cuando tienen un accidente es muy difícil que vuelvan a tener una vida normal... ...como la que tenían antes del accidente... ...y hay que evitar esos problemas... Eh, ...eso es escalar al resto de la región tenemos canchas que están alrededor de 80 o 90 millones de pesos para las personas que son adultos mayores, para que puedan realizar actividades y que también puedan servir para aquellos que tienen problemas de movilidad y desplazamiento. Entonces, estamos trabajando en muchos programas ayudados por esta Asociación Nacional del Adulto Mayor, y, y con lo cual estamos trabajando de manera colaborativa y agradezco, aprovecho de agradecer a, a, a Hugo Guinness Mardones por todo su aporte que nos ha hecho. Muchas gracias, don Alberto. Don Rodrigo Hermosilla, también en el ámbito de los adultos mayores, del total de la población de adultos mayores de la región del Maule, un 26,1% se encuentra en condición de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son sus programas y propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad? Ahí se me escucha, ahí se. La sociedad chilena, Chile, el país, está en deuda con el adulto mayor. Tenemos adultos mayores, tenemos distintos eh, rasgos de, rangos de adultos mayores. Estalo, y lo decía yo el otro día a propósito de una aprobación que hicimos de más de 3.500 millones en el gobierno regional, en el Consejo Regional, precisamente para la reposición y ampliación de la, del hogar San Camilo en la, en la comuna de Linares, donde hay una capacidad hoy día para 50 adultos mayores y el día de mañana con este nuevo edificio allí que se va a emplazar, y esperamos así sea, va a tener una capacidad para 100 adultos mayores. Hay, adultos, hay distintos tipos de adultos mayores, y lo señalaba ese día. Los que están hoy día en las casas, de, felizmente en sus hogares, al cuidado de su familia. Los adultos mayores que tienen la posibilidad de, de estar en, en hogares de acogida, eh, en distintos lugares de la región, casas privadas, para, hogares particulares, me refiero. Y están los adultos mayores que se van a estas casas, digamos, a estos hogares como el hogar San Camilo, la Fundación La Rosa. Desde el gobierno regional del Maule, tenemos nosotros que implementar una política de cuidado, protección y acompañamiento del adulto mayor. Y tenemos que hacerlo precisamente con las universidades. Ahí las universidades tienen mucho que decir en esto. Tenemos una deuda en la región. la región del Maule, yo no sé si es... Si es una, no es la única, pero es una de las principales regiones que tiene la mayor cantidad de adultos mayores que están en condiciones de abandono en la región, lo que es muy delicado. Esa es una deuda que nosotros tenemos. Y por eso es que mañana, en este nuevo gobierno regional del Maule, que espero que a veces, Rodrigo Mosilla, vamos a implementar políticas públicas desde la región en la protección, el cuidado y el acompañamiento del adulto mayor. Muchas gracias, don Rodrigo. Y pasamos a don César Muñoz también en el último tema que es el de los adultos mayores en esta tanda de preguntas inicial. Eh, don César, en la región del Maule hay un 16,4% del total de población que sufre algún grado de discapacidad y de ese total un 41,7% es adulto mayor de 65 años o más. ¿Cuáles son sus programas y propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad? Bueno, primero decir que las cifras que tú das y otras cifras que también están disponibles hablan que hoy día tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los adultos mayores. Por esa razón, yo he puesto uno de los ejes fundamentales de mi programa de gobierno regional: eh, el adulto mayor, un envejecimiento positivo. Y ahí hay que acompañar, hay que ayudar, hay que dar mejor salud, calidad de vida, hay toda una serie de materias que tenemos que ir desarrollando para que el adulto mayor tenga un mejor pasado. Eh, no, si no hacemos nada hoy día, si no nos preocupamos de plasmarlo en ideas concretas y en un compromiso que ya está plasmado en el programa de gobierno, no así en los distintos candidatos eh, que hoy día están su, con sus planes de gobierno presentados, antes en el BEL, porque es fácil después subirse al carro y empezar a tomar temas ...que no lo pudo poner en el programa... ...en ese programa del gobierno... ...le damos énfasis absoluto... ...al cuidado de los adultos mayores... E integrándonos a la sociedad... ...mucho más de lo que están hoy día... ...no solamente en educación... ...en calidad de vida por el tema salud... ...en entretención... ...pero también en el emprendimiento ...porque hay vida útil en ellos ...que hay que aprovecharla... Y por tanto es que... ...programas de emprendimiento... ...darles recursos también... ...para poder dar la posibilidad que... ...por sí solos puedan hacer... ...en horarios diferidos... ...horarios distintos... ...puedan ser útiles a la sociedad... ...eso hay que hacerlo hoy día... Porque si no lo hacemos hoy día y no nos preocupamos, probablemente 10, 15 años más, esta población adulto mayor que tenemos en la región, que es una de las más altas del país, quizás qué va a ser mañana y no tanto va a estar llorando o no a los antes. Hoy día es una obligación moral y ética preocuparse de los adultos mayores, no solamente de los adultos mayores de esa pobreza absoluta que están algunos, el abandono que están en otros, porque los que están en el campo, eh, los que están en, no están en la ciudad, sufren también un abandono. Por tanto, el acompañamiento tiene que ser... Fuertísimo. Tenemos que crear un sistema que permita que el adulto mayor que está con un conflicto de salud muy grave, le tengamos un sistema. Y ahí vuelvo al internet de nuevo, que tiene que tener tocado el internet para poner a lo mejor en cada refrigerador de casa de adulto mayor un chip que nos dé la señal al municipio, a la salud primaria, para decir que ese adulto mayor no ha abierto el refrigerador durante uno o dos días, algo pasa en esa casa. Por tanto, esa red... De comunicación que tenemos que tener con los mayores tiene que ser del mejor nivel del mundo. En otra parte del mundo se ha aprobado tecnología para ayudar a los adultos mayores. Esa red familiar que tiene que haber que a veces no existe la tenemos que hacer entre todo. Y eso hay que trabajarlo en un programa de gobierno mucho más específico de lo que yo hoy día he puesto en mi programa de gobierno para preocuparme de los mayores. Muchas gracias, candidato. Bien, ahí estaba la primera parte de nuestro debate, recordarle reiterarle a la gente de que estamos en eh, esta transmisión especial de Vive Linares, en eh, conjunto con, junto con eh, algunos otros medios de comunicación de la región del Maule, con eh, Digital 7 de Longaví cauquenesnet.cl, se suman y también colaboran en las plataformas digitales hora 7 de Linares, Linares Informado, y algunos fanpage de otros medios de comunicación de la región del maule Saludamos a toda la gente que nos está viendo en este momento, que está conectada con nosotros, los invitamos a que compartan esta transmisión y que puedan ser parte de este el debate de primarias en cual están eh, entregando sus ideas, don Rodrigo Hermosilla, don César Muñoz, y por su parte también don Alberto Martínez. Vamos a esta segunda parte, donde hemos recalcado de que este es un debate con énfasis en la región del Maule, específicamente en, la región del, en, la, en el sector del Maule Sur. Es por ello que hemos invitado a diferentes periodistas de la región en representación de distintas comunas del Maule Sur para que hagan preguntas a los candidatos con problemáticas propias de cada una de las zonas de nuestro Maule Sur. Bueno, cada periodista tendrá cinco minutos para entrevistar a un solo candidato, comenzando y preguntando al azar. Según el sorteo, según mi informe dirección, partiría Francisca Balmaceda, periodista de Canal 30, en representación de las comunas de Villa Alegre y San Javier. Ah, va a entrevistar a don Alberto Martínez. Don Alberto y Francisca, bienvenidos a este debate de 2020. Sí, a ver, eh, Francisca, hola, otro saludarte. Te escucho hola. muy bajito, pero eh, rescato el audio. ¿Cómo está el candidato? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Adriano, tenemos cinco minutos. Estaba leyendo su programa y uno de los puntos de justicia social, donde decía inclusión, efectivamente, seguridad, etc., pero también lograba variedad de género. ¿Cómo ustedes de su gobierno va a encargarse de que las políticas en ese sentido se cumplen, tanto para el ámbito laboral, salarial y también en todos los tipos también de, de servicios que ofrecemos también, o estamos involucrados en Bueno, al interior de las posibilidades de intervención que tiene el futuro gobernador, que espero serlo, eh, en todos y cada uno de los proyectos en donde exista eh, actuación de las personas, tiene que haber una paridad de género, pero no tan no solo de género, sino también, ¿verdad?, ser un poco más, abierto esto, en donde existen poblaciones de pueblos originarios también, ¿verdad? Estén incluidos porque tenemos que ser eh, el, el, el, el gobierno regional en donde podemos incluir. Ahora, en cada uno de, de estos proyectos, aparte de existir, también tiene que haber una paridad en los ingresos, ¿verdad? O de los sueldos que se van a pagar. En el mismo trato de los contratos que deben ser contratos formales, ¿verdad? Para poder garantizar de esa forma que las mujeres, los hombres y, a, y, y las minorías, como son también los discapacitados, como son también ¿verdad? las personas que, que vienen de, de, del mundo, de, de los pueblos originarios, también tengan las mismas condiciones y posibilidades, porque lo, nosotros vamos a, vamos a tratar a las personas y vamos a, a, a los problemas y las soluciones por sus propios méritos, no por la meritocracia eh, ni, ni, ni, ni de ningún tipo. Candidato, pasando a otro tema, estamos, usted sabe que Viena Alegre es una comuna que se caracteriza por tener población longeva específicamente. Entonces, ¿cuáles son las políticas que va en el fondo a contemplar para mejorar la calidad de vida, tanto en el ámbito de salud, como sabemos que ellos tienen que estar constantemente eh, retirando remedios? Hay muchos que están solos. Entonces, ¿cuáles son eh, en el fondo las políticas que se van a utilizar para mejorar la calidad de vida de ellos y asegurarse que va a haber un constante seguimiento respecto a su estado de salud y de calidad de vida? Mira, aquí es muy buena pregunta. En Villa Alegre, eh, en, en el caso particular, lo conozco lo conozco bien, la familia de mi señora, eh, oriunda de Villa Alegre, y por lo tanto conozco la realidad. Como ya lo mencioné en otra de las instancias del programa, tenemos un programa muy, muy amplio para las personas adultas mayores. Una de ellas, solamente lo voy a mencionar porque ya lo expliqué, fue el asegurar que estas personas no tengan accidentes domésticos, que son accidentes. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. sí, está hay un pequeño movimiento telúrico, algo que tenemos que acostumbrarnos dentro de estamos en vivo en este momento, se está sintiendo bastante fuerte el sí, sí. movimiento telúrico, la gente que está en sus casas, obviamente le invitamos a que mantenga la calma. Estamos sintiendo, estamos ubicados en el sector norponiente de Linares y en este momento se siente todavía un movimiento telúrico, desconocemos la información que hay hasta el momento, solamente no sabemos epicentro ni nada, esto está completamente en vivo, invitamos nuevamente a, a toda la gente que mantenga la calma, vamos a retomar en cualquier minuto el debate, así es que, eh, ¿estamos, ¿estamos ok? Yo creo que estamos ok, sí. Bien, después de este impasse, Francis, Francisca, eh, bueno, para agregarle un poco de, de, de emoción al, al debate, yo creo. Francisca, adelante y sigue la pregunta con, con don Alberto. Espero que ningún candidato se haya arrancado. Esto es un indicio, no es casualidad, son los efectos especiales que pretendemos hacer temblar la región porque vamos a poder cambiar el rumbo de esta región. Eh, eh, bueno, me tocó la, la suerte, nada más, ¿sí? Gracias, para continuar con la suerte, aquí también estuve revisando el tema agrícola cuando habla de justicia para evitar migraciones del campo a la ciudad, gracias a los jóvenes. En el fondo decía también, ¿cómo eh, lograr evitar hacer esto? Porque sabemos que los muchos jóvenes también miran por, por temas académicos y sabemos que en el campo no se dan. Entonces, ¿cómo también para lograr equilibrar eso para no mermar más quizás los sueños de algunos jóvenes que sí quieren hacerlo? Y ofrecer una calidad de vida dentro de su zona. Bueno, tú estás un tema tremendamente importante. Chile cambió de aquí en adelante. La forma de hacer negocio, la forma de producir, la forma... En todo sentido, la forma de comunicarnos, la forma de trabajar, todo cambió. Los jóvenes deben ir a las ciudades, a Talca, por ejemplo, para decir algo, que tiene 40.000 alumnos eh, flotando, ¿verdad?, en, en las universidades, estudiando y preparándose. Pero estos alumnos tienen que volver a su lugar de origen de trabajo, en donde estamos nosotros que poder ofrecerle oportunidades. ¿Y cómo cambiamos la, la producción en, en, en el sector? Específicamente en la zona de Villanueva, por ejemplo, San Javier, una zona que es conocida por sus viñedos, ¿verdad? Y que eh, eh, existe una, una, un, una pobreza importante en el sector, eh, producto de que la gran mayoría de, de los agricultores pequeños aún no ha migrado a variedades modernas, nuevas, y sigue con la puta, ¿verdad? O la uva, en este caso, tipo país. Necesitamos nosotros reinventarnos en la parte agrícola, aprovechar las, los beneficios que nos entrega el clima, porque son ventajas comparativas que nos entrega el clima en la zona de alegre que son aptas para algunos tipos de locales. una de ellas son los BIDES, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, en conjunto con la universidad. Yo trabajo, he trabajado históricamente en cuatro universidades de la región, y por lo tanto tengo los contactos y estamos en eso para poder eh, juntar el sector productivo, las municipalidades, las universidades, los servicios de salud, y todos, trabajar en conjunto para poder ir de manera técnica, de manera científica, en la ayuda real de poder sacar provecho a nuestros recursos en la zona. Y considerando que estamos en una zona agrícola también, y que hay algunos liceos que se, se especializan en estos liceos técnicos, también, ¿cómo se les va a apoyar a ellos? Sobre todo, a sea, los jóvenes que eh, ya ingresan de esa disciplina para poder ayudarlos a conseguir y también tener una estabilidad económica, sabiendo que a pesar de todo el mago ya funciona por temporada, obviamente temporadas bajas, temporadas altas, pero también para motivar que los jóvenes las las de la y puedan también generar una vida económica más estable en esa lista. Ese es un tremendo desafío que lo hemos contemplado. Nosotros necesitamos diversificar en las distintas comunas, sobre todo en el sector rural, diversificar el, el, la, el, el poder productivo de la, de la zona. Para poder garantizar que por un lado, aquellos que están produciendo y aquellos que necesitan mano de obra en cierto, en cierto periodo estival, no perjudique al vecino, ¿verdad? Que tiene un producto que, en donde tiene, él requiere mano de obra eh, eh, en la otra zona estival de la, de la, del año. Por lo tanto, para eso hay que hacer un trabajo estratégico, un trabajo en, en conjunto con los agricultores, con las municipalidades, con los organismos, las universidades y todo el sector productivo de la zona y de la región o no del sector en particular. Y en el ámbito de salud, en esta oportunidad, usted en su programa habla de mejorar la salud ecológica, etcétera. Y tomar medidas preventivas y educativas para la comunidad. Pero desde el lado, ¿cómo se va eh, a invertir recursos o algo para mejorar también la atención, sobre todo en sectores rurales? Porque sabemos que gran población vive en sectores rurales, campos, etc. Entonces, ¿cómo también se va a mejorar eso? Eh, con, eh, contemplando que quizás la cantidad de, de centros de salud o de profesionales no da Entonces, ¿cómo se va a mejorar eso para que la salud llegue a esos sectores, sobre todo en vías de que se con gran cantidad de zonas rurales. Bueno, usted lo dijo en su, en su pregunta, eh, la salud tendrá que ir a los sectores, ¿verdad?, a aprovechar recursos que existen. Sabemos que tenemos, ¿verdad?, eh, déficit de profesionales médicos, sobre todo en la región del Maule. Desde el 2017 tenemos un déficit de aproximadamente 300 profesionales de la salud, que quedó aún más de manifiesto con este tema del COVID-19. Nosotros debemos prevenir, y para prevenir, para evitar, ¿verdad?, el, la, la ida masiva de personas de los sectores más alejados hacia, hacia las ciudades eh, para poder controlarse, nosotros hacemos la salud preventiva para ir y registrar y poder eh, eh, garantizar una salud preventiva en terreno. Y mover gente, mover TENS, mover la, lo, los recursos que, que se necesiten, sobre todo a, a veces el control, ¿verdad?, de, de, de, de, la, de las personas embarazadas, de las mujeres embarazadas por temas de tiempo, de clima, de acceso, es muy difícil, porque además es peligroso el traslado, venir a controlarse y, y cuando no se controlan, pierden otros beneficios, como son la leche, los remedicamentos, etc. Esa es nuestra labor, ir a terreno a, a, a garantizar una salud preventiva. Bien, candidato eh, Francisca, te queremos agradecer este contacto y también agradecer a, a, a, al candidato que, Alberto Martínez, que estaba... Atento a las respuestas. Bien, nosotros bueno, vamos a hacer un, un entregar una información respecto a lo que acaba de suceder del sismo. Eh, se trató de un sismo al pre pre preliminar, preliminarmente, bien digo, de un sismo de magnitud 6,2 eh, en punto de referencia a 116 kilómetros al oeste de Pichilemu. ...y eh, con una profundidad de 6 kilómetros. Así que esta es una información preliminar. Eh, está, de hecho, el Twitter de la ONEMI está entregando la información oficial paulatinamente. Nosotros seguimos con nuestro debate. Eh, vamos a, a continuación a tomar contacto con Natalie Rojas, de Digital 7 y FM+, en representación de las comunas de Longaví, Retiro y Parral. ¿Quién va a hacer las preguntas? Bueno, como ya lo decíamos, Natalie Rojas, a don César Muñoz. Buenas tardes, Alfonso, a todo el equipo de Viver Linares. gracias por invitarme. Eh, bueno, en este momento me encuentro en lo que voy de representar, entonces, estas tres comunes. También saludar a don Rodrigo, a don César y a don Alberto también, que están en este debate, así que saludos por, por estos lados también. Bueno, para partir entonces me quedo ahí con, con don César Muñoz, entonces, y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que acá en Longaví, Retiro y todo esto en la hay muchos agricultores pequeños, pequeños que dependen de todo esto, y bueno, se escucha mucho decir que lo, los recursos, los proyectos, los concursos públicos siempre llegan una de dos, a las grandes ciudades, a las grandes eh, o comunas más grandes que estas, y no se quedan acá, por ejemplo, en Longaví, en retiro. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué propone para solucionar que, que también lleguen a estos agricultores esos recursos y no solamente se queden en otro lado? Hola, Natalie, gusto saludarte. Eh y saludar también a la gente de Longaví, Retirio y Parral que nos puede estar escuchando. Sin duda que, que hay un sentimiento en muchas comunas, en muchos rincones del Maule, como que hay un abandono, como que hay una desproporción en la asignación de los recursos, como no, no hay una equidad en la, en la repartición de recursos para todos los maurinos. Eso obviamente en algunos sectores pareciera como una cosa cierta, eh, no toda la gente ve lo que se hace. En su propia comuna, pero que no le afecta o no le beneficia a él. Eh, en todas las comunas se han hecho importantes eh, proyectos, se han beneficiado, pero, pero sin duda que falta mucho por hacer. Solo estamos a corta de iniciar, pues se está iniciando ya el estudio y los diseños para el nuevo hospital de Parral. Es una obra millonaria, e importante, que va a dotar de una mejor infraestructura y también mejor equipamiento y posteriormente especialistas médicos a la comuna de Parral, pero a toda la la población que ese hospital tiene, una cantidad de SEFAN, SECOF y también de salud en esos sectores. Eh, proyecto de la voluntad rural, sí, estamos eh, enfocados en eso. Tenemos un convenio con el Ministerio de la Pública, la de la Hiraulia, que hay que potenciarlo, que hay que gestionarlo para que eso no se achase y le llegue a las personas. La red caminera de la zona de Longavir, Retiro y Barral y bueno, toda la región del Maule está con un déficit tremendamente fuerte. Tenemos que potenciar eso, tenemos que. Eh, con el Ministerio de Obras Públicas de la tarde, recursos, que en la región es mucho más fuerza, porque tenemos que tener una región a lo menos con el 50% de los caminos asfaltados de aquí a cuatro años, cinco años. No puede ser que la sexta región vecina de nosotros, la región de O'Higgins, tenga casi 52% de sus caminos asfaltados y acá estamos en el 25% o menos por ciento de, o poco más de, de eso, de, de los caminos asfaltados. Eso no puede ser, no tenemos capacidad para poder eh, empezar a, a ser más competitivos. Por otra parte, tenemos que eh, gestionar muy rápido y de verdad, lo más rápido que se pueda, todo lo que significa el embalse de Longaví. Ese embalse que por muchos años los agricultores de esa zona, Longaví Retiro y parte de Barral, las tierras de Barral, están esperando asegurar el riego a través de este embalse. Eso es urgente, ya se firmó el convenio, pero estos convenios pueden ser a muy largo tiempo. El embalse fue hace demoró 30 años. Eso no podemos permitir que este embalse y otro se demore tantos años. Tenemos que apurar el tranco, hacer mucho, ser mucho más efectivo en las gestiones que se realicen, levantar la voz las veces que sea necesaria para defender el territorio, cualquiera sea él, para que le lleguen los beneficios a las personas. Tenemos que poder tener una, una posibilidad también de que esa desconexión que se produce en el peaje de retiro frente a la gente que está al sur del peaje o al norte del peaje siga haciendo esa... Absolutamente eh, e injusta eh, situación, eh, la gente no puede seguir así, ese viaje hay que cambiarlo ya, luego. No depende del gobernador regional, pero sí depende de la voz que ese gobernador regional saque y haga algo que tenga para enfrentar al ministro de Obras Públicas de turno, a las concesionarias, porque eso no puede seguir pasando y eso es un, es un proceso que tiene que ser rápido. Cualquiera sea el gobernador, espero sea yo, pero tenemos que tra tratar de liberar la cancha en esos sectores. No puede ser que sigan igual. Tenemos que levantar la boca cada vez que necesite la gente agua potable, terminar de a poco con los camiones de aljibes que circulan por nuestros campos, por nuestros sectores rurales, para poder darle y darle de una buena red de agua potable a cada uno de los sectores. Yo creo que eso, no solamente compromiso, porque en realidad lo tengo escrito en el programa, tengo escrito cuáles son mis ejes y ocho ejes fundamentales para poder desarrollar la región, no dejando de lado otros ejes menores según la contingencia que nosotros estamos viviendo. Por tanto, tenga la seguridad que voy a respaldar no solamente lo que voy a suceder en Longaví, Retiro Barral, comunas que he visitado permanentemente, o todas las otras comunas que la región del Maule necesiten de la ayuda del gobernador regional. No César. Bueno, y los agricultores pequeños, ¿en su plan de gobierno usted va a tener proyectos eh, eh, o algo que, que beneficie? Pero no solamente quizá a los más grandes, sino también a los pequeños, porque por ejemplo en estas comunas la gran mayoría son pequeños agricultores que venden su frambuesa, su arándano, los párragos en el tiempo de verano y viven todo el año. Entonces también va, va a existir eh, o existe ya en su plan de gobierno eh, beneficio o proyectos que vayan dirigidos a estas personas? Bueno, sin duda, nosotros tenemos que seguir con los programas de gobierno regional y gobierno nacional, apoyándolos con recursos regionales a la agricultura familiar campesina, al pequeño agricultor, que no digan las hectáreas suficientes, los que califiquen para procesar, los que califiquen para Indap o principales agricultores, vamos a tener que hacer para todos muy buenos proyectos que les beneficien y puedan ser competitivos. Un agricultor chico está importante como el agricultor grande. No solamente por la familia que representa y los trabajadores que pueden estar dando el trabajo, sino porque la cadena productiva tiene que ser un todo mucho más armónico y ahí hay que darle, que darle de herramientas para que puedan tener la comercialización adecuada y eso también en los lugares rurales, campesinos, que manejen muy bien el internet, que sepan los precios que se están pagando en Santiago o Concepción o Talca que los tengan al día, que no llegue cualquiera y les compre a un precio que ellos no tienen el conocimiento adecuado, que pueda ser más competitivo en la comercialización, pero que también tenga una capacitación de mejor nivel. Nosotros queremos crear en el gobierno regional que yo pueda presidir un agropolo en el Maule Sur, y específicamente en el Maule Sur, pero porque va a tener que ayudar a todos esos agricultores pequeños y grandes agricultores para que esta región salte la, al, al tema nacional y al mundo, mucho más competitiva en el tema agrícola. Ahí podemos hacer innovación, ponerle más tecnología, preocuparnos de la gestión de riesgos de la capacitación y de la capacitación de nuestros agricultores, cualquiera sea el nivel que ellos tengan de producción. Muy bien. Estamos eh, con el candidato César Muñoz. Ahí estaba Natalie Rojas. Natalie, te queremos agradecer este contacto. Eh, vamos a continuar con Patricio Díaz, que ya estableció contacto con nosotros a través de la vía Zoom. De net.cl en representación de las comunas de Cauquenes, Peyúe y Chanco y él va a hacer la pregunta a el candidato Rodrigo Hermosilla. Don Rodrigo, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, como le decían ahí, yo represento a las comunas de Cauquenes, Chantupeyúe y la provincia de Cauquenes, una de las eh, provincias, la provincia más pequeña de la región del Maule y también la más postergada de nuestra región. Pese a la antigüedad de, de nuestra región, pese a la antigüedad digo de, de nuestra de nuestra capital provincial eh, Cauquienes, eh no ha llegado el desarrollo, ¿no? Eh, 278 años de historia y esto eh, no sé y junto con eh, la comuna de Empedrado son las cuatro comunas en rezago de eh, nuestra región. ¿Qué planes? ¿Tiene usted o tendría usted en el caso de salir electo gobernador regional para ayudar a que estas comunas salgan del retraso, de este rezago en el cual se encuentran en el ámbito económico, productivo y social? Pues, ¿Quién tengo el gusto, perdón? Patricio Díaz. Patricio, ¿cómo está? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Eh, voy, a compartir, eh, voy a compartir 100% el, el análisis de la presentación que haces porque me lo preguntaba hace unos días atrás en un programa similar a esto, a este, al que hoy día estamos eh, invitados y debatiendo. ¿Cuándo vamos a salir de zonas rezagadas, precisamente las comunas que usted ha nombrado? ¿Han servido estos programas o no han servido estos programas? ¿O vamos a mantenernos permanentemente en zonas rezagadas? ¿O las zonas rezagadas va a ser, digamos, al final, eh, digámoslo así permanentemente en el tiempo y no nos vamos a desprender desde allí ¿Han fracasado estos programas? ¿De verdad se ha sentido el programa de zonas de rezagada en nuestra, en nuestra región del Maule Sur, en el secano costero? Es la, es la pregunta que uno se hace, porque año tras año, en el Consejo Regional se van a buscar los recursos para seguir trabajando en las zonas rezagadas. Entonces la pregunta que uno se hace ¿los programas ¿Han fracasado o los programas han tenido éxito? ¿Cuáles son sus respuestas, candidato a esa misma pregunta? Por eso, allá voy. O los programas se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que desde el gobierno regional tenemos que impulsar políticas públicas para la región del Maule, fundamentalmente en estas comunas de Chanco, Peyúgue y Cauquienes, el Pedrado. Porque además allí, aparte de lo que se hace... Aparte de lo que existe allí, podemos potenciar, desde, podemos potenciar el turismo. En nuestro programa, nosotros que hemos dicho, que en estas comunas del secano costero de la región del Maule, tenemos que potenciar allí el turismo, tenemos que potenciar allí el riego, tenemos que potenciar allí entrar digamos con, con políticas públicas desde la región, porque hoy día, con lo que nosotros hoy día tenemos, no hemos podido enfrentar. Por lo tanto, el pr próximo gobierno regional del Maule, encabezado por Rodrigo Mosilla, tiene que implementar políticas públicas, pero dirigidas esencialmente a las comunas del secano costero, fundamentalmente, para mí, las que son del mauro sur, en la provincia de Cauquienes, y también, por cierto, la comuna de Empedrao. Señalábamos, eh, candidato, que la provincia de Cauquienes, la ciudad de Cauquienes, tiene más de 278 años de historia, eh, sin embargo, tampoco ofrece mayores oportunidades a sus jóvenes, existe solo una institución de educación superior, que es un CFT y no es el estatal. De hecho, todos estábamos alegres, ¿no?, con la llegada de un CFT estatal a Maule Sur. Sin embargo, se instala en una comuna que sí tiene oferta académica pública y privada. ¿Qué le dice a usted a los jóvenes que quieren seguir estudiando? Usted además, profesor, ¿qué le dice usted a esos jóvenes que tienen la esperanza de seguir estudiando y que a lo mejor sus familias tampoco cuentan con los recursos para que ellos salgan a otras ciudades más grandes?, a estudiar teniendo en cuenta que una pieza para un universitario cuesta lo que tal vez a una familia de Cauquenes Estanco, Peyúgo cuesta la casa familiar, el arriendo de la casa familiar. Indudablemente. Y le cuento, y le entrego la segunda información, que ese el CFT estatal, que se, instala, que se debería instalar en la ciudad aquella que no es Cauquenes, aún ni siquiera hay una primera piedra de aquello. Imagínense la tremenda deuda que tenemos. Por cierto que debemos llevar educación superior, educación técnico-profesional a Cauquenes. A mí me correspondió desde otra función estar allí posterior al terremoto. Y la verdad no es posible una ciudad que tiene más de 200 años, por donde antiguamente allí llegaba el progreso, el desarrollo allí hasta llegan los lazos de comunicación en esas ciudades que están en el borde de la costa, sin embargo en el atraso más absoluto yo creo que ahí tenemos una deuda de Estado con Cauquenes fundamentalmente y por eso es que debemos implementar, yo insisto en esto, en las políticas públicas de la región, si cuando la mirada es descentralista no nos sirve ¿quién mejor que la gente de Cauquenes sabe lo que tenemos que hacer aquí? por lo tanto yo insisto en eso el nuevo gobierno regional en esta descentralización y en este fortalecimiento de las regiones tiene que preocuparse fundamentalmente de esta región del Maule Sur que queda aislada por naturaleza geográfica. Y hoy día la, las personas, fundamentalmente los jóvenes que tienen que migrar porque no tienen expectativas, primero no tienen la posibilidad de estudiar en su zona y después tampoco tienen la posibilidad laboral si esto va de la mano. Eso lo vivimos nosotros en la ciudad de Linares hace muchos años y ustedes lo viven permanentemente, entonces no pueden estar condenados al abandono en una región que es la región de ustedes. Además, candidatos y si los jóvenes deciden quedarse en Cauquienes, Las posibilidades laborales son limitadas. El trabajo se reduce prácticamente a trabajos de temporada, que todos sabemos que son de mala calidad y que no eh, y por algo también nos sorprenden a veces las cifras económicas de empleo desempleo de nuestra provincia que siempre son positivas. Es que ustedes claro por cierto, o sea los jóvenes. Que, hacen, que, que tienen el legítimo derecho de hacer una opción de no migrar de su ciudad, que quieren mantenerse en sus raíces, no pueden transformarse, disculpenme tal vez el término, en mano de obra barata. No ese es el destino de ustedes, no pueden ser. Yo, de verdad, y esto ya no es un tema solamente de candidatura de gobernador regional, yo asumo, digamos, que hemos, como Pablo Sur, hemos estado abandonados pero cuando nosotros decimos el maule Sur, fundamentalmente la provincia de cauquenes La verdad es que esto debemos terminar. Esto no puede seguir. Ustedes no, no pueden estar, las personas de Cauquienes, Pechú o Echampo, estas comunas condenadas al abandono, condenadas a no tener posibilidades, a no tener expectativas. Eso se tiene que cambiar. Y precisamente en, un nuevo, en una nueva administración política regional, con la regionalización. Con la descentralización hay que poner énfasis allí porque Cauquienes merece un, un destino mejor. Indudablemente. Muchas gracias. Muy señor. Bien. Eh, agradecemos a don Patricio Díaz de GauquenesNet.cl y también a Natalie Rojas de Digital7 y FM, a Francisca Balmaceda, periodista de Canal 30, quienes estuvieron enlazados con nosotros a través de los eh, distintos puntos de la región del Maule en este debate de las primarias para gobernador. Regional 2020, emitido por Vivi Linares para los distintos medios que están asociados con nosotros. Saludamos a la gente que está conectada y que, por supuesto, está compartiendo esta transmisión desde sus casas. Vamos a seguir con el, la parte ya final, en honor al tiempo. Hemos reducido también, eh, considerando que no están todos los candidatos que teníamos presupuestado, eh, hemos modificado un poco la plantilla y tenemos dos preguntas para cada uno de los eh, candidatos. De los cuales tiene dos minutos para, resolver, para responder. Le hemos pedido diferentes actores sociales de diferentes áreas de la sociedad que nos envíen preguntas para que los candidatos respondan. Son, eh, bueno, las preguntas son seis. A cada candidato, como ya lo decíamos, le, le corresponderá responder eh, tres de ellas, dos, perdón, dos de ellas en un tiempo de dos minutos. El sorteo fue hecho al azar previamente, obviamente antes del de debate. Vamos a ir con el primer tema, don César Muñoz, eh, atento con la pregunta, usted es el primero en esta última tanda de preguntas. Un representante de la pesca artesanal nos envía, los pescadores artesanales sienten no tener un interlocutor válido en la institucionalidad vigente y se oponen al proyecto del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, impulsado por la actual administración. Ellos proponen a nivel nacional la creación del Ministerio del Mar. Si usted llega a ser gobernador regional, ¿apoyaría a los pescadores artesanales del Maule y el resto de Chile en esta petición? ¿Por qué? Sin duda que, que los apoyo, digamos. Yo he estado conversando con ellos en varias partes. Estuve ayer en, en la pesca en el Oca, estuve se nos dio en Constitución, conversando con los dirigentes, he conversado con Curenipe, bueno, todas las caleras que tiene el MAULE y las dificultades que ellos tienen. Y hemos conversado también para llegar a algunos acuerdos, no acuerdos porque no realidad yo cojo lo que ellos están pidiendo, que son esas cosas, pero más allá del Ministerio del Mar eh, que ellos necesitan, es eh, que de alguna manera también se descentralice lo que son las instituciones que tienen que ver con ellos. O sea, una beca y el Ministerio de Economía que a través de esa pesca les baja algún recurso y alguna propuesta, tiene que eh, enfocarse en la región. No puede ser que incluso dentro eh, de, de las propias autoridades regionales eh, tengamos que depender de macrozonas que sean de o Bio Bio o Valparaíso. O sea, tampoco no tenemos autoridad en la región del Maule que podamos conversar con ellos y solamente aparece cuando hay conflicto. Cuando hay conflicto, todos queremos solucionarlo. Entonces ahí aparecen las autoridades y empezamos en la mesa de trabajo con los pescadores para poder solucionarlo. Yo creo que aquí lo que teníamos que hacer, cuando acordamos un poco algunas conversaciones, hacer no una, una mesa de trabajo para los conflictos, sino que planificar junto con ellos de cómo le damos sustentabilidad a la pesca artesanal y a todos los pescadores, cualquiera sea su área, los de orilla, los, los armadores o los estibadores que están trabajando permanentemente en nuestro mar, para poder hacer una producción mejor, comercializar también mucho mejor, tener más tecnología también, de hecho, su hábitats, con su GPS adecuado, ya están terminándose la lucha de hueyes para recoger los botes, sino que tenemos que dotarlos a todos también de buenos tractores. Eso hay es que hacerlo entre todos. Por tanto, esperar solo que el Papa Estado, a través de este ministerio, solucione los problemas desde Santiago no es la pena. Yo les decía, ellos también concordaron conmigo que vale la pena que tengamos autoridades locales que estén acá representando, pero con mucho más poder que el que tienen hoy día. Y el gobierno regional, en el cual voy a estar yo, sin duda que va a tener que hacer todo el esfuerzo posible para liderar junto con ellos y ponernos al lado de ellos para poder eh, hacernos escuchar respecto a esa matriz productiva que tiene la región del Maule, que es la pesca artesanal, que también tiene que echar en este proceso de producción para innovar, para hacer más tecnología, para comercializar mejor, para que esas familias vivan mejor. No puede ser que hoy día, con la pandemia que tenemos, la mayoría de ellos se les ha dado recursos para poder estar eh, en sus restaurantes o haciendo cosas eh, relacionadas a los productos del mar, pero a través de la gastronomía también hay problemas en el mar y problemas afuera, que hago de una forma adictiva. Muchas gracias, candidato. Eh, vamos a seguir, en honor al tiempo, agradecemos a a don César Muñoz. Eh, don Rodrigo Hermosilla, atención, la siguiente pregunta la formulará a través del de video del cual está preparando nuestro director, en la sección y tema de arte y cultura. Jorge Castro Muñoz, director de la Pala Espacio Cultural y miembro de la red de Espacios Autogestionados del MAULE, es quien realiza la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Jorge Luis Muñoz Castro, director de la Pala Espacio Cultural de la Comuna de Linares. Y me gustaría realizar la siguiente pregunta. Actualmente, los espacios culturales autogestivos no tenemos financiamiento estable para garantizar, proteger, defender, y promover los derechos culturales. ¿Qué piensan hacer para que esta situación mejore en el futuro, teniendo en cuenta que la crisis sanitaria afectó gravemente el ecosistema cultural de la región? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y señalarte de que comparto plenamente la inquietud, porque <coughs> independientemente de mi calidad de candidato hoy día a gobernador regional del Maule, soy también un agente cultural. Y creo que lo que ustedes han sufrido hoy día en pandemia no es distinto a lo que han sufrido o a lo que han vivido permanentemente. Eh, nuestra región del Maule, rica en actores culturales, rica en patrimonio cultural, rica en historia de cultura, tiene una tremenda deuda. Yo he señalado incansablemente desde, desde hace muchos años que solo los pueblos que invierten en educación y en cultura son los, en el presente son los únicos pueblos y sociedades que pueden mirar con tranquilidad el futuro. Desde el gobierno regional del Maule, independientemente del Ministerio de la Cultura, vamos a impulsar, junto con ustedes, no nosotros, junto con ustedes, con los, con los trabajadores del arte y la cultura, la política cultural del Maule. Porque son ustedes los que tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Hoy día todo es insuficiente, imagínense ustedes, un 6% para cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es decir, estamos invirtiendo en, en hormigón, estamos invirtiendo en ladrillo, en cemento que es muy necesario naturalmente pero ¿cuánto vamos a invertir, digamos en la gente? ¿cuánto vamos a invertir en el espíritu y en el alma de la gente? ¿cuánto vamos a invertir de verdad en cultura? por eso es que yo he señalado, he señalado categóricamente que son ustedes los trabajadores de la, y la cultura de la región del Maule, quienes nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a hacer el instrumento, nosotros vamos a hacer la gestión política, pero quienes tienen que decir lo que esperan de la primera autoridad regional, que es lo que esperan de este nuevo proceso, son precisamente quienes hacen cultura en distintos lugares de la región del Maule y distintas expresiones de la cultura. Ese es el compromiso porque... De este eh, candidato a gobernador regional, si el día de mañana se transforma en el gobernador regional del Maule, el compromiso es con ustedes. Una, porque reconozco el trabajo de ustedes, y otra, porque a través del tiempo he sido también parte de los trabajadores del arte y la cultura de la región del Maule. Ahí estaba la respuesta entonces de don Rodrigo Hermosilla. Agradecemos eh, su tiempo en los dos minutos. Y nos vamos a la siguiente pregunta, esta vez don Alberto Martínez, es quien es el encargado de hacer eh, la respuesta. El representante vecinal, la representante vecinal, bien digo, Maritza Torres Araya, junto eh, con sus vecinos eh, de la población Javiera Carrera, del barrio Estación de Cauquenes, hacen la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Maritza Torres Araya, presidenta de la Junta de Vecinos número 13, Javier Carrera de Cauquenes. A la señora y señores precandidatos a gobernador regional por el Maule, saber cuál será el real y concreto aporte que usted tiene frente a la gran amenaza que enfrenta hoy Cauquenes, considerada dentro de las 30 comunas de la región del Maule el patio trasero en donde los proyectos. Hoy, más que nunca, en contra la calidad de vida de 41.217 habitantes, que en su gran mayoría son adultos mayores. Hoy, una vez más, tenemos a puertas de nuestras casas la instalación de grandes torres de alta tensión, el proyecto Mataquito. ¿Qué hará usted para impedir su instalación? ¿Qué hará usted? ¿Qué es más importante, las vidas de seres humano y el daño ecológico? ¿O bien los grandes inversionistas manejarán una vez más los hilos de nuestras vidas? Muchas gracias. Bien, ahí estaba la representante vecinal eh, en este tema, también tan importante, que es el mundo vecinal, la señora Maritza Torres Araya, presidenta de la Junta de Vecinos, eh, Javier Carrera, Carrera, del barrio Estación de Cauquenes. Dos temas importantes, candidato Alberto, eh, que trata la señora Maritza Torres en su video, que uno es la postergación de la provincia de Cauquenes en materia de desarrollo, y pregunta por el proyecto Mataquito, que para los que no somos de Cauquenes, eh, son una de las torres de alta tensión que pasará por el barrio Estación y preocupa a los vecinos por los efectos que esto podría traer a la salud, especialmente a los adultos mayores. Bien. A la señora Maritza, si no recuerdo, el, el, el, se escuchaba un poquito más, pero escuché la pregunta. Las torres de alta tensión en el Mataquito que ella menciona, lo que nosotros podemos pedir es que se reestudie, eh, la logística por donde se va a colocar esta instalación en donde se pueda eventualmente eh, desviar del sector para que no dañe la salud, no tan solo a los adultos mayores sino también de los jóvenes y la población en general. Sabemos que existe un tema eh, eléctrico, magnético que sin duda también altera ¿verdad? al organismo y a los seres vivos. Pero ese no es el único problema. Aquí hay que existir en, en, en el sector de... De Cauquienes, en la provincia, están los relaves de la minería, del río Loanco, ¿verdad? En la cual sí tenemos propuestas importantes. Hay que desarrollar la industria, pero la industria tiene que estar de acuerdo a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias. Utilizar, por ejemplo, en el caso de la minería de oro que existe en, en la región del Maule, eh, no, no, no podemos seguir utilizando agua. Hacer la minería a, como, como ha sido practicada históricamente sino que usar tecnología nueva. Nosotros estamos trabajando en un sector eh, minero, hemos hecho máquinas de pruebas y ensayos, apoyados con una universidad eh, de Canadá, en donde eh, nos está ayudando en esto, usando aire, por lo tanto la minería no va a tener reglaves, ni va a tener sectores con lobos, ¿verdad?, porque no se va a utilizar agua. Tenemos, por ejemplo, propuestas para el caso de eh, las instalaciones de súper que están ahí presentes y, y amenazando al sector de, de, de Cauquenes principalmente en los purines, el, el uso de eh, biodigestores, aprovechar la energía, sacar gas, producir energía eléctrica, y que de esa forma las empresas, como en este caso Agro Super, den mano de obra y que además internalicen las externalidades que está haciendo, en el fondo que asuma costos en la ayuda de la comunidad, pa, eh, para poder verdad subsanar y solucionar los problemas de los malos olores y el problema ¿verdad? de la contaminación. Y así, en fin... El Santuario Arcos de Calán es una problemática tremenda en, en, en, también en la zona de, de Cauquenes. Le agradecemos su respuesta. Vamos a pasar al tema 4. Nuevamente, don César Muñoz le vamos a pedir de que ponga atención a las palabras de Ana San Martín, de Mujeres por Linares. video. Desde Mujeres por Linares, queremos hacer una consulta para los candidatos a gobernadores. En base a las cifras del programa de atención, protección y reparación de violencia contra la mujer pertenecientes a CERNAMEC MAULE, se encontró un aumento del 42% de atención mediante llamadas telefónicas al número 1455 durante el primer semestre de este año, de las cuales el 33% corresponden a Linares. Además, no existe ningún espacio seguro en nuestra provincia para víctimas de violencia, como centros asistenciales o residencias. De acuerdo a esto, ¿cuáles son sus propuestas concretas para mejorar la alerta temprana de mujeres que denuncian y así evitar la gran tasa de violencia de género que afecta al Maule Sur y en especial a la provincia de Linares? Como Mujeres Movilizadas queremos saber si sus programas contemplan acciones para que casos como el de Catita Vázquez, Marcia Campos y Norma Vázquez no se vuelvan a producir. Esto es un problema que afecta considerablemente a la comunidad linarense. Las mujeres nos queremos vivas y en paz. Ahí estaba la pregunta de Ana San Martín, de Mujeres Polinares. Don César, tiene sus dos minutos. Canto número No puedo ser no más absolutamente con lo que ha planteado. Eh, y no solamente ella, sino que muchas, muchas mujeres en la región de Maule y en Chile ven que esta violencia que se ha manifestado quizá últimamente con más fuerza frente a algunas mujeres hay que pararlo rápido, hay que buscar todas las fórmulas posibles para poder protegerla y debía ser súper fácil protegerla pero, pero parece que es difícil en la sociedad que estamos viviendo y la dejamos realmente abandonada nosotros tenemos que eh, idear todos los sistemas que sean necesarios a través de la municipalidad, en concordancia del gobierno regional estoy enfocándome en las atribuciones que uno pueda tener y no solamente bonitas palabras para decir que eso no hay que hacerlo, porque les corresponde a algunas instituciones, tener que concordancia con la municipalidad y hacer alianzas para tener la oficina de protección del niño, de la mujer y de, de la gente que tiene eh, abusos de alguna manera. En los abusos que se recaudan por el fisco, cuando hay multas respecto a algunas cosas que son eh, esencialmente delitos de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, debiéramos tenerlos pues, también en el fondo de regional con mucho más fuerza para poder repartirlo y hacer oficinas. Eh, en algunas ciudades hay, en esto hay una, y poder hacer una oficina que se concha de gente que apoye eh, a estas mujeres, a, esta mujer a las familias, y también busque la fórmula de protegiendo protegiéndose antes. Una labor en conjunto de estas oficinas con, con el carabinero, con la PDI, para poder ir eh, siendo más preventivo en esta. Área. Y también un proceso educativo importante con los niños, con los jóvenes, de cuál es la responsabilidad de todo ser humano frente a semejante. No solamente con la mujer o con, con personas distintas, con el adulto mayor y otro, y la violencia y su mujer, de verdad hay que cubrir la un día. Pero tiene orígenes también en la drogadicción, en el alcoholismo, en algunas poblaciones. Por tanto, también hay que atacar todo ese proceso que, que, que recomienda la sociedad chilena en muchas poblaciones y ahí tenemos que enfocarnos en conjunto, una red de apoyo mucho más grande. Entonces se trata de andar cuidando permanentemente a la mujer, se trata de que la sociedad en sí se mejore de esta enfermedad que tiene de repente para poder permitir, en algunos casos, no, no protegerla adecuadamente, no darle prevención adecuadamente. Y para eso hay que hacer una política país y también ayudar desde la región en la prevención de la adicción, del alcoholismo de la, la falta de trabajo, en, en muchos casos pasan por lo demás, y ahí hay que enfocarse fuertemente y no en el problema final, que sin duda empatizo fuertemente con ese, lo y solidarizo con, la, con las víctimas, con las familias de ellos, es un, un trabajo integral. Muy bien, muchas gracias. Eh, agradecemos ahí a, a don César Muñoz. Vamos a pasar al siguiente tema eh, ya el penúltimo de esta tanda de preguntas en donde interactuamos con la gente y, y en este caso le corresponde el turno a don Rodrigo Hermosilla que hará um, respuesta al interrogante que presenta Mariela Vázquez encargada de la rama de atletismo de deportes linares. Actualmente el gobierno regional entre un 6% de su presupuesto para iniciativas deportivas. Sabemos que el deporte los clubes no solamente lo desarrollan desde una manera recreativa, sino que lo toman desde la parte formativa e incluso hasta el alto rendimiento. El deporte ayuda no solamente a recrearse, sino que también a disminuir los índices de cesantía, a dar oportunidades a los jóvenes e incluso a mejorar la salud. Si ustedes son electos gobernadores, ¿Tienen dentro de su iniciativa aumentar este porcentaje para el deporte? Y por otra parte, me gustaría escuchar eh, un compromiso o cuál es la propuesta que tienen ustedes con respecto a la infraestructura del Maule Sur, de este Maule Sur postergado, donde los recursos quedan centralizados desde el puente Maule hacia el norte. Nosotros, los atletas, y nosotros digo como club, no pueden entrenar en el estadio de Linares porque no contamos aún con un estadio atlético. Y tienen que viajar a Talca. El depo no puede jugar en su casa. Talca ya está inaugurando una piscina temperada. ¿Cuáles son las inicia iniciativas reales y concretas para mejorar la infraestructura del Mauro Sur? ¿Y cuál es el compromiso de cada uno de ustedes? ¿Pero compromisos reales? Bien, ahí está la pregunta de Mariela Vázquez, encargada de la rama de atletismo del Club Deportes Linares. Don Rodrigo Hermosilla, a continuación, inician sus dos minutos. Es lo planteado Mariela y agregarle a eso de que la piscina temperada que ella señala también en su intervención fue un sueño que trabajamos por allá por el año 2006-2007, cuando yo era alcalde de la comuna de Linares. Una piscina temperada, con cúpula, de alto estándar, eh, para competencias internacionales. Sin embargo, la vimos que se, se desapareció y hoy día no la tenemos. Comparto ese sentimiento de postergación. Han dado una lucha, pero incansable, por el estadio atlético. Y lamentablemente lo hemos visto postergado en este tiempo. Yo espero que ahora sí que sea el tiempo del estado atlético. Yo creo, María que lo que tenemos que hacer, y fundamentalmente, y bueno, digo que comparto plenamente este, este sentimiento de frustración, que sentimos, y aquí me sumo, que sentimos los habitantes del Maule Sur, de verdad. Las personas que estamos al, al lado sur del río Maule hemos sentido una postergación. Sin embargo, en los tratados, quienes somos consejeros hoy día regionales, eh, representando a las provincias del Maule Sur hemos tratado de nivelar la cancha y podemos decir que hoy día hemos andado un poquito, un poquito más, más parejito pero lamentablemente la postergación ha sido pero, realmente espantosa yo creo, que ahora es cuando, yo creo que ahora es cuando tenemos esta posibilidad de dar un salto hacia adelante pero quiero decir que debemos construir una política deportiva del Maule, del Maule en su conjunto ¿por qué? porque todos estos proyectos el estadio atlético la piscina temperada, el, el, el estadio, todas estas cosas no pueden estar en la voluntad de una autoridad de turno. Quien quiera que sea la autoridad mañana, estos proyectos de largo aliento tienen que mantenerse en el tiempo. Oye, el 6% del, del Fondo del Gobierno Regional para deporte, lo decíamos delante del área de la cultura, nada, nada. Si digámoslo con franqueza, ¿De cuántos son la, las iniciativas que postulan ¿De 3 millones? ¿De 4 millones? ¿De 6 millones? ¿Qué se hace con eso? Absolutamente nada. De verdad, el día de mañana, el compromiso de Rodrigo Lucía, ciego de gobernador Regional General del Maule, por favor, lo vamos a hacer con ustedes. Con ustedes, ustedes, al igual que los actores culturales, ustedes nos tienen que decir qué es lo que vamos a hacer. Si en el fondo, el gobernador regional tiene que ser un, un instrumento al servicio del desarrollo de la región del Maule, con los actores protagonistas en cada una de sus áreas yo ese compromiso lo doy por hecho lo doy por firmado, ¿por qué? porque lo hice cuando fui alcalde de la comuna porque lo hice siendo gobernador escuchar a las personas que son los actores y protagonistas no les voy a decir yo qué es lo que tenemos que hacer y la voluntad política hay que expresarla vuelvo a decir, nada, el 6% absolutamente nada ni en cultura ni en deporte de manera que eso hay que asumirlo con mucha fuerza y yo en eso no me pierdo y pueden contar absolutamente con mi compromiso desde ya. Muchas gracias eh, don Rodrigo Hermosilla eh, nos queda la última pregunta que la va a responder don Alberto Martínez don Alberto, en el tema del comercio, algo bien importante para la región del Maule y parte del desarrollo productivo producto de la pandemia y las eh, consecuencias económicas que ella ha significado a muchas familias comerciantes y de cauquenes que han sostenido que sus ventas han disminuido considerablemente, pero no el valor de los arriendos de sus locales comerciales, sobre todo en una zona céntrica de la ciudad, a lo que suman los pagos correspondientes de la actividad y por ende muchos viven en una constante incertidumbre y temen que la emergencia siga y con esto ellos deban bajar sus cortinas. ¿Cómo pretende apoyar al comercio local ante esta difícil situación? Le entregamos sus dos minutos, candidatos. A ver, eh, el comercio no tan solo se ha visto afectado a la zona cauquienes. Tres de cada diez eh, locales comerciales han quebrado ya. Eh, tenemos la esperanza de una vacuna que para el próximo año pueda solucionarlo, Pero creo que la solución va por un lado de integración. Un lado de integración en donde tenemos que además, ¿verdad?, eh, potenciar el turismo pero el tiene que estar acompañado, ¿verdad?, de consumo, y por lo tanto también tenemos que tener una oferta, no tan solo gastronómica gourmet, una, una gastronomía local, eh, rural, ¿verdad?, sino también eh, eh, incorporar la, la, la cultura, ¿verdad?, en este proyecto. Porque lo que antes decían, en un 6% por ejemplo, en deporte, bueno, si uno comienza a, a hacer eh, y bajar la información, vamos a ver que en cada una de estas áreas existe muy poco presupuesto, pero si yo las integro, de manera inteligente, de manera colaborativa entre ellas, es una forma de poder potenciar esto. Eh, hoy existe, para analizar el caso particular del comercio, y en especial la gastronomía, por ejemplo, hay que analizar tres factores que son importantes que van a afectar a esta pandemia. Primero, eh, hoy en día la cobertura, al pasar a una fase 3, que el 25% de los locales, perdón, que la cobertura para atender eh, llega a un 25%, y eso deja eh, con flujos de caja negativos, sin duda, a los comerciantes que son de ese rubro particular. Eh, también tenemos el tema del desfase de caja. El desfase de caja significa que estuvieron meses sin poder ¿verdad? Eh, eh, tener ingresos y por lo tanto seguramente se gastaron esos ahorros. Hay que potenciar el, el, el comercio, darle eh, la posibilidad de que puedan comprar su, sus materias primas y sus insumos para poder echar a andar sus negocios. Y el tercer factor que es importante es... Que eh, si no trabajamos en conjunto, como lo dije anteriormente, el turismo, la gastronomía, la hotelería, la cual se vio fuertemente afectada, cuando uno miraba las cifras, decía, el 8% de la capacidad hotelera está recién ocupada en tiempo de pandemia. Y eso no hay empresa que resista con la posibilidad de vender un 8%. Si, es, si se mantiene viva es porque tiene ahorros o porque con el 100% de ocupación está todo millonario. Y creo que no es el caso de ninguna de ellos. Por lo tanto, me avisas cuando estés, por favor, eh, eh, Alfonso, el, el, el, el tiempo. Estamos en el tiempo. En el tiempo. Claro. De, le voy a dar la posibilidad de que cierre la, la, la idea. que Lo cierro con, con unas palabras finales cortitas porque siento que lo interrumpí, pero creo que, que, que cierre lo que estaba comentando. Ok, un par de segundos, gracias. Y por lo tanto, la pesca, como lo mencioné anterior, todas las actividades ¿verdad? Eh, forestales, hacer rutas, por ejemplo, el tema de las vides en, en el sector de Cauquenes, eso nos va a ayudar... Sin, de, de todas maneras, para poder potenciar el comercio en la ciudad de Cauquén y sus alrededores. Gracias. Muchas gracias, candidato. Agradecemos a los tres, al señor Martínez, Hermosilla y Buñoz, quienes formaron parte de este debate, en el cual realmente, eh, y de manera personal, y creo que también represento las palabras del equipo, agradecemos de que no hayan eh, interpelaciones personales, que se haya basado en las ideas y en las propuestas que ustedes tienen para este próximo desafío como lo es ser candidato o bueno sino que ser el próximo gobernador regional retomar eh, un cargo que obviamente eh, es importante para la región del Maule y para todos los eh, eh, chilenos que vamos a poder elegir ya sea distintas regiones vamos a poder elegir este cargo de elección popular ahora como lo es bien las palabras finales le vamos a dar dos minutos a cada candidato por favor enmarcarse dentro de los dos minutos, don Rodrigo Hermosilla, y yo, ahí yo le, le, le doy un, un recordatorio eh, para que podamos eh, cerrar este debate y también comentarle a la gente, ¿por qué a lo mejor ustedes debiesen ser electos gobernadores regionales? Partimos con eh, precisamente, don Rodrigo, tiene sus dos minutos. Muchas gracias, Alfonso. Eh, eh, quiero señalar de que todos los sentimientos que hoy día he escuchado con mucha atención de personas que son de las provincias de Linares y Cauquenes, que son las provincias del Maule Sur, me, me fortalecen aún más lo que yo he planteado. Y yo he planteado que le haría bien a la región del Maule que el próximo gobernador regional y el primero elegido en democracia, elegido por las maulinas y maulinos, sea un hombre del Maule Sur. Sea un hombre del Maule Sur porque desde este Maule Sur, que se ha visto postergado en el tiempo, es posible hacer región. Y dice mi, mi concepto y el eslogan de mi campaña dice, Maule, mejor región. Porque nosotros no vamos a hacer la región del Maule de nuevo. Porque nosotros no hemos descubierto la pólvora. Porque nosotros no encontramos todo que está mal sino que porque creemos que estamos convencidos que se puede hacer mejor. Y por eso digo, le haría bien que el primer gobernador regional elegido en democracia, a la región del Maule le haría bien que fuera un hombre del Maule Sur, para que podamos de alguna vez por todas nivelar la cancha y no, sintamos, y no sientan las maulinas y maulinos del sur esa postergación. La región del Maule es una sola, la hacemos entre todos, pero desde el sur del Maule tenemos la mirada de región. Y por eso y con esto termino, les invito a todos a que creamos y hagamos una apuesta, porque es posible, muy posible, hacer del Maule mejor región. Y por eso, Rodrigo Mucilla quiere ser el primer gobernador regional elegido en democracia por las maulinas y los maulinos. Muchas gracias candidato. Y le damos sus dos minutos a don César Muñoz, quien también forma parte de la papeleta para este 29 de noviembre. Don César, adelante. Gracias, estimado. Eh, primero quiero decir que, que en este debate eh, habemos dos bloques eh, y dos pactos para el día 29 de noviembre. Eh, las personas van a tener, pueden votar, fundamentalmente los independientes, por cualquiera de los dos pactos y cualquiera de los seis candidatos, los militantes solo por un pacto respectivo. Por lo tanto, quiero referirme a lo que represento yo. Las personas que me acompañan en el debate representan otro pacto político. Yo estoy compitiendo con una persona en la cual no está hoy día en este debate, no pudo expresar sus ideas. Estas ideas están plasmadas en un documento, por lo menos el mío es un documento extenso, donde elaboró ocho ejes prioritarios para la región. Eh, pueden ver eh, el programa de mi contendor en, también en para que la gente se haga una idea. Presentamos a Chile Vamos, estamos dentro de los partidos de centro-derecha, por tanto, militantes al independiente y a todo el amigo que se sienta cercano a nuestra lo los invito a votar el día domingo, a votar fácilmente en esta candidatura que le van a entregar a los independientes y otros los militantes. Tienen que votar con conciencia, necesitamos que mucha gente participe, que se atrevan a ir este domingo y levantarse, a participar y votar por cada uno de los candidatos y fundamentalmente estoy es pidiendo el voto para mí, soy el número 5 en el pacto de Chile Vamos, soy el primero del voto en la noche en la completa a la derecha, el primero arriba, y en el caso de la papeleta de Chile Vamos, soy el primero en el voto de esa papeleta, por tanto, los invito a los amigos de Linares, que conozco mucha gente, me crié en Linares, mi familia todavía sigue estando en Linares, y siempre para allá, por tanto tengo mis raíces que me también me, me, me, me, me amarran a una tierra que también, que mucho también le debo, parte de victoria historia está ahí, no, no voy a defrontar ninguna de las teorías comunes de la región, voy a estar participando en el desarrollo integral de un millón cincuenta mil habitantes de 30 comunas, territorios que necesitan organizarse mejor, por tanto, solo decirle a los amigos que no están escuchando me hubiera gustado debatir con la persona que con la cual compite, pero no está él bueno, les pido el voto para mí, César Muñoz Vergara, cero número en el voto no de los este domingo, gracias Muchas gracias don César eh, destacar un punto importante dentro de lo que señalaba las últimas palabras don César, de que nosotros como producción teníamos eh, la intención de hacer dos debates distintos con el sector de el, eh, la nueva mayoría y también con el sector de Chile Vamos. Eh, lamentablemente el señor George Bordacha, candidato también a, a gobernador, se arrestó de participar en, esta, en este debate y eh, don César aceptó amablemente participar en, en las discusiones eh, propias de esto en conjunto con los demás candidatos. Así que agradecemos la buena disposición de don César y también le damos el pase a eh, el señor eh, Alberto eh, Martínez, que es el siguiente y último candidato en exponerse con sus dos minutos. Don Alberto, los dos minutos son. Gracias. Bueno, primero agradecer a César y a Rodrigo por la disponibilidad que tuvieron para este debate. Eh, sabemos que, que existe también, ¿verdad?, otros eh, candidatos, no tan solo del de, pacto de César, sino también el nuestro. Creo, creo que somos unos buenos representantes del pacto, así que por lo tanto, gracias a ambos. Eh, no me cabe la menor duda que el día 29 de noviembre las personas va, van a votar y van a votar en, a, a conciencia. Para eso los quiero invitar. Y explicar que el cargo del futuro gobernador, como muy bien lo explicaban mis contentores con los cuales no ha habido discusión ni ataques personales, porque creo que ambos hemos sido todos muy caballeros en esto, y por lo tanto eh, nos merecemos también, ¿verdad?, tener un, un, un gobernador como los que estamos acá representando en este caso a cualquiera de los, de, de los pactos. Y quiero colocarme a disposición, si no llegas a ser yo el candidato que represente a la región ponerme a disposición de cada uno de ustedes, para poder apoyar, ayudar desde la academia, desde la, de la parte técnica, eh, a cada uno de ustedes. Bueno, informa, comentarles que el cargo de gobernador no es un cargo solamente político, sino también requiere de herramientas y requiere de personas preparadas y capacitadas para poder tomar las decisiones, en donde las decisiones las tome el, el gobernador, apoyado en los informes de los equipos que trabajan, pero que no sean los equipos los que al final ...recomienden qué decisión tomar... ...invitar a las personas a hacer un llamado... ...para que sean partes... ...importantes... ...en nuestra, en nuestra gestión el día de mañana... ...en donde van a ser... ...desde ahí van a nacer las soluciones... ...a cada uno de los problemas... ...y por lo tanto... ...vamos a trabajar en, en, en, en conjunto... ...con alcaldes, con universidades... ...con el delegado presidencial... ...sin restarnos que los proyectos... ...sean aprobados por sus propios méritos... ...y no por un color político... Yo represento a Ciudadanos el centro político en donde nosotros no tenemos ningún problema para sentarnos con César Muñoz, con Rodrigo Hermosilla o cualquiera sea el origen del color político para poder trabajar en conjunto de manera aliada donde nuestros problemas sean nuestros enemigos y no nosotros. Muchas gracias por la invitación, me siento orgulloso de ser un parralino un maulino y por lo tanto mi familia que hoy en día vive dividida entre Parral, mis padres y mis abuelos que están enterrados en esta hermosa zona y vivimos también en Talca en donde nos desarrollamos laboralmente Gracias candidato Bien, cerramos esta transmisión, este debate, quiero nuevamente agradecer a quienes participaron con nosotros don César Muñoz, don Rodrigo Hermosilla, don Alberto Martínez quienes eh, gentilmente hicieron parte de este um, proceso eh, necesario para conocer las ideas de, de sus planes de gobierno enfrentando el desafío de ser gobernadores regionales. Queremos cerrar la transmisión, agradecer al equipo de producción que estuvo detrás de, de, de las cámaras, un trabajo profesional sin duda y que eh, llevó a ustedes este debate de las primarias 2020. Que tengan una muy buena noche, un excelente fin de semana, y agradecemos nuevamente a todos los candidatos y a las personas que nos vieron y compartieron la transmisión a través de las pantallas de Liner. Será hasta una próxima ocasión.